Cómo cambiar la voz de un personaje. Hola. Oh. Hola. <risa> <risa> Soy indestructible. <risa> Ay, duele. <risa> Os odio a todos, los voy a. <risa> ¿Qué ha sido eso? Me tengo que ir, ahora vuelvo. Vale. La, la, la, la, la, ya volverá. Soy tu doble, muere. Ya he vuelto. Hola. No suenas diferente. Yo no difiero nada, sueno igual que antes. <risa> ¡Ja, ja, ja! Tengo la mejor voz de todo el mundo. ¡Ja, ja! Ah, ¡Mi tráquea! Fin. ¿Fin? ¡Fin! ¡Fin! ¡Ya es el fin! ¡Vete!